Nosotros somos un organismo de certificación que se dedica a auditar y certificar a aquellos agricultores que pretenden exportar. O sea, partimos desde cero, pues nosotros, pues al menos los, la mayoría del equipo implementador no tenía tantos conocimientos sobre un ERP. Que no estábamos completamente despegados de la tecnología, pero que nuestros servicios los manejábamos con aplicaciones que no estaban conectadas, por lo tanto, la trazabilidad en información, datos y todo lo relevante para ofrecer un mejor servicio, la teníamos que construir nosotros. Realmente toda nuestra operación estaba desconectada. No tenía un proceso continuo de, de la operación. Todo era demasiado manual. Nosotros teníamos que rastrear de una parte eh, cómo era la venta, es decir, de cotizaciones separadas eh, que se hacían manualmente en Excel. El procesamiento, la cotización, la venta, eh, eh, la parte contable, en realidad la, la, los sistemas que, que, que nosotros teníamos eran insuficientes y, y, y realmente armar ese rompecabezas no era lo mejor. Muchas veces no coincidía, era como armar un rompecabezas pero sin las piezas correctas. Y eso es principalmente lo que más eh, nosotros tomamos como argumentos para poder justificar el proyecto ante el corporativo y decirle, mira, estamos perdiendo cientos de miles de dólares por, por, por no tener ese control que se requiere. Porque un sistema integral no te genera más ventas. Te genera un control sobre tus operaciones. Y sobre todo, si son tus, tus operaciones financieras que te impactan económicamente, pues tienes que hacer algo. ¿Por qué elegí Humanitech? Precisamente porque Humanitech me mostró no solamente una cotización, me mostró una metodología, una forma de hacer las cosas y sobre todo yo capté algo en esta empresa. Humanitech es muy afín a Primus Ministerium Operation Es una empresa muy humana. Lo que más me gustó de su forma de implementar fue lo que al principio eh, me molestó porque era porque nos dejaban muy independientes. Al principio sí nos explicaron todo lo que era eh, pues el sistema, cómo funcionaba, qué era, porque nosotros no teníamos idea de eso pero después nos hacían a nosotros eh, pensar en qué es lo que nosotros necesitamos. Tenían muy dominado su, su, su proceso. Es una metodología muy distinta a las eh, metodologías de implementación comunes, pero nos adaptamos muy bien y fue la experiencia que ellos demostraron al estar exponiendo y lo bien controlado que tenían esas etapas durante todo el proceso de implementación lo que, lo que percibí en un principio de, de Humanitech. Tenían mucho conocimiento del tema, nos hablaron con, directamente pues, las cosas que íbamos a enfrentar, eh, cómo nos iba a ir en todo el camino, que no era algo tan sencillo si así lo pensábamos, el transferir todo eso ¿no? que había manual automatizarlo. Son unas personas muy profesionales. Cuando terminemos de implementar, prácticamente ustedes van a ser completamente independientes. Si ustedes quieren desarrollar, mejorar o hacer otras cosas, podemos apoyarlos. Pero en, en lo que ustedes, en lo que, mejor dicho, en lo, que el proyecto, en lo que dentro del proyecto se haya implementado, no van a depender de nosotros. Es una muy buena metodología, va muy enfocada a los resultados. Y lo interesante de la metodología que ellos implementan es eh, que te van metiendo en el proceso y te van haciendo dueño del mismo y te va, con, ese, con ese nivel de involucramiento en el cual pues en algunas ocasiones presionados a obtener el resultado, eh, tú mismo te vas dando cuenta que tenías la, la, la, la, el, el camino trazado, eh, te faltaba esa integración y pues todo canalizado por esta plataforma, por esta herramienta que, que es funcional, sirve muy bien para, para lo que es ahorita los procesos que optimizamos precisamente o, o positivamente para el área de de finanzas. Estaban al pendiente para tratar de resolver o ver el inicio del problema o cuál era la cuestión para poder dar seguimiento y otra cosa que creo que es muy característica de ellos y yo creo que casi nadie lo, lo hace es que no estuvieron um, dándonos todo uh, en la mano. O sea, fue como ustedes solos van a implementar porque ustedes conocen su operación. El estilo de capacitar, la forma de involucrar, la forma de darte la estafeta desde un principio para que tú te hagas dueño del proceso, eso no cualquiera lo hace. Y entonces el hecho de que nosotros nos hayamos, nos hayamos visto forzados a involucrarnos dentro de, del proyecto fue el caso de éxito. El nivel de conocimientos mostrado en las capacitaciones, en las orientaciones y, y durante toda la implementación quedó completamente manifiesto pues se fue cumpliendo fase por tras fase. No tuvimos como alguna demora y todo se cumplió en el tiempo que se había establecido. Nos tardamos justamente el tiempo que habíamos estimado. Comenzamos en marzo y implementamos para, para agosto, con seis meses de, de trabajo en el que logramos implementar eh, de cero de herramientas nativas eh, propias de, de, de, del sistema hasta ya una integración de cada una de las aplicaciones moldeadas a como, la, a como lo requería el, el proceso de negocio de la compañía. Terminamos nosotros en el mes de, de agosto, prácticamente la implementación. En, en agosto hicimos nuestro primer cierre y nos han ayudado en septiembre y nos han ayudado en octubre. Y nunca me han dicho, oye, es tanto más por este soporte que te estoy dando. O sea, si sí hay esas eh, ventajas que tú como, como, como cliente buscas, porque buscas a alguien que justamente te entienda, sea empático contigo y que, y que, y que se dé cuenta que, que, que aunque hayas implementado correctamente, pues puede haber detalles en los que ellos tienen que de ese soporte. Yo lo que quería era que toda la operación como que estuviera unida y de esta forma con Humanitech pues sí nos damos cuenta que, que todos los movimientos los podemos ver en, en este sistema que implementamos con ellos y pues agradezco mucho su, su apoyo y... Y al compartir sus conocimientos con nosotros, que pues fueron de mucha ayuda.